Estamos en víspera de la Feria de San Pedro Alcántara y nos reunimos en esta sede que es la Peña Flamenca de San Pedro, con gran arraigo desde hace muchísimos años y nos habla Juan Galán como presidente también y el portavoz de esta sede, en la cual vamos a tener hoy también una estación muy bonita, pero vamos a hablar de todos los actos que han preparado para la feria como todos los años seis sí, Juan, qué alegría. Bueno, de que haya pasado un año y ahora parece que las cosas mm, vuelven a la normalidad. ¿no? Vuelve, vuelve otra vez a, a lo que era y lo que va a ser. Esperemos que sí, que no nos moleste otra vez otra pandemia, que se invente alguien. ¿no?... Eh, estamos en marcha, estamos alegres, eh, felices ¿no? de que todo vuelva a los cauces que tiene que ser. Y hoy, precisamente, tenemos una actuación muy bonita aquí en. En la peña flamenca que nos la ofrece la Federación de Peña... ...que es de dentro del circuito andaluz de flamenco... ...y nos ha tocado hoy una cantadora aquí granaina... ...joven, simpática, Ana Mochón... Y, ...y viene acompañado a la guitarra por Daniel Balseca... Eh, ...de Madrid... ...esperemos que por ser de Madrid sea también bueno ¿no?... ...aunque no sea andaluz, lo admitiré, ...ya le daremos el visto bueno... ...y el resto pues nada ya, la feria detrás de la esquina... ...programando el, la, el gran día nuestro... ...que es el almuerzo de en El Gamonal... ...donde tendremos como siempre... ...un, un recibimiento para nuestros socios ejemplar ¿no?... ...con un, un buen aperitivo extenso, grande... ...que la gente disfrute... Eh, ...buenos vinos, buenas copas... ...y después el almuerzo que de siempre ¿no?... ...un gran almuerzo, casi de esto de moda ¿no?... Un, ...un almuerzo de... ...eso me dijo otro día Francisco y dice... Juan, ah, si esto es un almuerzo de boda... ...digo, bueno pues nos casaremos... ...cada uno por su lado... ...y, y bien, después tendremos la actuación... ...como es preceptivo siempre... ...en la comida de, de Gamonal... ...este año tenemos... ...a un gran amigo y gran cantador... ...que es Luis Perdiguero... ...que viene acompañado a la guitarra de Ismael Rueda... ...de, de Guarro... ...y además dos, dos palmeros... O sea que va a ser un espectáculo, después las copas y todo lo que conlleva, pues verdad, ese, ese ambiguo, ese aperitivo extraordinario que hacemos siempre antes del almuerzo, donde nos juntamos pues aficionados, socios, amigos, ayuntamiento de San Pedro, de Benavís, al que le agradecemos desde aquí su participación y diferencia que tienen con nosotros. Y bueno, pregúntame lo que quiera, Hereda, que hablo, hablo más que el que pregunta. ...cómo nació esta Peña, un poquito vamos a dar de la historia... ...de los grandes artistas que han pasado por aquí... ...porque ahora que estamos en ferias es como que apetece mucho... ...no repasito de... Sí, bueno a, actualmente la Peña sigue funcionando ¿no?... ...la Peña sigue a pie del cañón... ...y perdimos un, un buen puntal, como era Paco Álvarez... ...pero en fin hemos quedado los que nos sigue gustando el flamenco... ...eso no se pierde ¿no?... ...hay alguna buena directiva... ...los socios perdemos por el camino algunos... ...y se incorporan otros ¿no?... ...quiere decir que... Eh, ...entran y salen ¿no?... ...y nos mantenemos en un nivel ¿no?... Eh, ...la verdad nos preocupa con el tiempo ¿no?... ...que vayamos desapareciendo... ...pues las vacas sagradas ¿no?... Que de, ...de la peña... ...que somos los que tenemos ya más de 60 años ¿no?... ...y entonces nos preocupa lo que venga ¿no?... ...la juventud que debe apretar ...y que esperemos que algún día despierten... ...y no esperen tener 45 o 50 años para venir... ...por el resto de la Peña goza de buena salud... Eh, ...en fin, en la gestión para que siga funcionando la tenemos... ...apoyo de cuando tenemos festivales del Ayuntamiento... y ...la lotería que vendemos y... ...la lucha continua ¿no? de lo que es la peña... ...y tocante a las actuaciones pues... ...pues yo creo que cada día mejor... ...porque se han descubierto nuevos valores... ...se van descubriendo... ...nuevos guitarristas tanto en el flamenco... ...en el cante como en la guitarra... ...y en el baile... ...y la verdad es que el flamenco ahora mismo es espectacular... ...espectacular, reforzado desde luego desde... ...2010 cuando... ...tuvieron a bien ofrecernos esa distinción... ...de inmaterial de la humanidad ¿no? ...no sé si lo he dicho bien ¿no?... El, ...y entonces pues el, el, el flamenco... ...está en auge, está, está arriba... Eh, ...la prueba es que aunque haya gente mayor en Las Peñas... ...el 90% de los cantadores, guitarristas y bailadores... ...son menores de 35, 40 años... ...veintitantos, gente joven... ...Ana Mochón pues yo la he visto ahora mismo... ...y de Granada... ...y me parece una chavalita que sale casi de la incubadora ...pero que la he escuchado de ensayar y eso... ...es lo que han hecho de prueba y... ...me parece una gran cantadora. En promesa, Juan, a mencionar la lotería... ...me tienes que hablar de la lotería la de este lotería año... Es... ...porque ha habido un cambio, pero sí, mucho cambio, ¿no? Sí, sí, no, no, no, el cambio... ...los números están todos en el bombo, ¿no?... ...pero tenemos que dar un paso... ...que interesaba mucho a la Peña... ...y entonces se ha hecho, ¿no?... ...y bueno, tenemos, tenemos suerte, ya hemos acertado un premio de cuatro, de cuatro cifras... ...que fue un, pre, un premio, una pedreita sustanciosa, ¿no?... ...y el 67, que es el número más bonito del mundo... ...que suban 13, 6 7, pues yo creo que se da bastante... ...esta semana, no, esta semana no tenemos nada, ¿no?... ...pero es raro en la semana que no tenemos el, re, el reintegro... ...y una pedreita de dos cifras, de tres... ...en fin, no lo podemos quejar... ...y por supuesto que es fundamental para la peña, ¿no?... ...es fundamental vender esa lotería porque de eso vivimos... ¿Sabes? ...porque cada vez mmm, es, menos, es más barato lo de las cuotas... ...se mantiene en un precio ya de muchos años... ...y no nos defendemos con ese dinero... ...nada más lejos, el, eh, tiene que ser ayudada bueno, por, eh, con la labor ...que tenemos también... El, ...el vicepresidente Rafael Rojas... ...también se ha portado con, con la peña hay que decirlo... ...porque es una inyección buena que de vez en cuando da algo... ...y el resto pues la gestión y austeridad... ...que la Peña necesitaba... Eh, ...la verdad es que está muy bien controlado el tema económico... ...bien llevado, bien gestionado... Eh, ...y lo importante es que... ...lo que no se llevan los ladrones... aparecen por los rincones... ...y yo creo que la, la Peña... ...en ese sentido goza de buena salud. la verdad es que siempre es un placer entrevistarte... ...y yo creo que ahora también vamos a darle paso a esta artista... ...de Granada, que es andaluz aquí... ...pues si quiere le llamo un visito y le preguntamos ¿Vamos algo ¿no? A preguntarle algo, venga. ...bueno y Juan Galán como presidente de esta peña... ...de San Pedro de Alcántara va a hacer los honores... ...y le va presentar al artista invitada esta noche... ...por supuesto, cómo no, eh, es para nosotros un gran placer, satisfacción... ...un orgullo tener a, una gente, a la gente joven de flamenco... ...como te he mencionado antes ¿verdad? ...aunque los socios somos mayores pero... ...la juventud viene apretando en el flamenco... Eh, he tenido el placer de oír a, a Ana, a Ana Mochón de Granada, aunque afincada en Murcia y me ha sorprendido gratamente. ¿no? Así que me gustaría preguntarle, a Ana, bienvenida, vienes por la Federación, pero considérate en tu casa y, y dinos tu, tu, tu parecer sobre la actuación de esta noche. Pues nada, en primer lugar muchas gracias, yo para mí es un placer. ...estaba antes comentando que vine aquí a esta Peña... ...hace alrededor de 10 años, 10 o 12 años que vine... ...viene muy chica... ...y ya esto me da mucha alegría volver a subir a esta sala... Esta ...porque sé que aquí hay muy buena afición... ...y nos lo vamos a pasar... ...por lo menos voy a intentar que pasemos todo un ratico a gustico. ...vamos a hacer un poquito de recorrido de todos los cantes... ...dando una de cada otra de arena... ...y nada, espero que, que os sea de, de agrado. Estupendo. no sabía yo que había estado aquí en la Peña... bueno. ...lo mismo no me acuerdo yo... ...que ya la gente más mayor tiene muy mala memoria... ...y nos puede adelantar... ...bueno, primero, tu compañero quién es... ...el que va a tocar... ...va a tocar la guitarra Daniel Balseca ...guitarrista madrileño, también afincado en Murcia... ...pues estupendo, a ver... ...nos puede adelantar alguna cosita del programa... ...venga, vale, vamos a hacer... ...pues bueno, vamos a cantar por, por granaina y media... ...porque me, me gusta llevar ese cante siempre... ...dentro de mi repertorio... Eh, cantaremos como no por Malagueña, ya que estamos en tierra de, de Malagueña, de, haremos Rondeña, Javera, haremos también un poquito más festero por Cantiña, por tango, bulería, también Seguirilla, un poquito de todo. ...un bello recorrido, un recorrido por el arte, ¿verdad?... ...por todo lo, todo lo que nos gusta a nosotros... ...y la maraqueña por supuesto que nos falte... Exactamente. ...pues nada Ana, muchas gracias... ...muchas gracias a vosotros... ...que vaya todo bien, muchas, muchas gracias... ...Ana, ¿de dónde viene este arte tuyo? ¿Ahora? ¿de dónde viene tu este arte? Pues yo qué sé, a ver, mi, es verdad que mi familia... ...siempre ha sido muy aficionada al flamenco... Eh, y claro, desde que... ...básicamente estaba en la barriga de mi madre pues... ...me llevaban a, a todos los festivales... ...soy también aparte socia de La Peña La Platería... ...entonces desde... Pequeña he vivido con, con el flamenco, de forma inconsciente hasta que ya, siendo un poquito más mayor, pues me di cuenta que me gustaba el flamenco y me gustaba cantar, entonces pues empecé con eso y hasta el día de hoy. Lo llevan la sangre, lo llevan las venas, Juan, que lo llevan las venas, también. Claro, no, eso. Hay que nacer con eso, aunque luego se aprenda y se vaya mejorando y se vayan retocando temas y palos, el, el flamenco tiene que venir en las venas. Y, y yo creo que esta noche lo vamos a comprobar. Y con gracias. El estribillo que tiene los Ana, tan bonito. Enhorabuena por tu arte, que sigas así, fomentándolo a los jóvenes también, muy este muy arte, importante. porque sí, es no que se hay que fomentarlo a los artes. Y bueno, muchas gracias, Juan, a ti, Ana, y vamos a disfrutar de Gracias este a ustedes, Ana gracias. y Pepe, muchas gracias. Ana, un estribillo, algo, adelántanos algo, venos Juan, que nos venga, adelante, venga. algo, ¿no? Venga, venga. Ay. Ay, se han enreado tu cabello con los míos Una noche se enreaba, tu cuerpo me daba frío Y el mío calor te daba, y así quedamos dormidos ya del flamenco con esta actuación de Ana se, se enamora. Se enamora ¿verdad? de ella. Ya se enamora. Gracias. Si no del flamenco, de ella, por bueno, ¿verdad? Es un, Venga. es un amor. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Al igual que Ana, pues nos va a decir una cosita para que vayamos conociéndolo. Van a salir en televisión San Pedro, Marbella, y, y qué menos que verdad, conocer eh, um, las impresiones que, que tienes de aquí, de, de la zona, de, de este circuito andaluz del flamenco que ofrece la federación. ...y en fin, saber que, quién bueno, eres... Sí, ...pues nada, no, al final es muy importante... ...la oportunidad que se le da a, la, a los jóvenes... ...con este circuito para actuar en las diversas peñas... ...y visitar estos pueblos que son tan, tan maravillosos... ...yo lo que pasa es que no lo conocía... ...hemos llegado hace poco... ...y estaremos luego después de, de ...de concierto viendo un poquillo y, y visitándolo. Es de Daniel, que viene de la capital de España... ...y allí el flamenco realmente tiene mucho auge, ¿no?... ...y eso nos agrada, ¿no?... Saber que la capital de España, que es Madrid... Claro. ...que ahí el, el flamenco está en auge total, ¿no?... ...y que lo ibais vosotros... Claro, como muchos artistas van allí a, a triunfar... ...y a buscarse la habichuela, ...allí sobre todo los tablados... ...y, y se junta una cantidad de artistas buenísimos... Lo que pues pasa es que yo estoy viviendo en, eh, en Murcia, actualmente somos profesores del Conservatorio de, de Danza de Murcia. ¿Qué nivel, wow, ¿Qué nivel? <risa> ¿Qué menos, ¿Qué menos, si no nos tenías aquí en la Peña de San Pedro. <risa> que sí, que nos alegramos mucho y de todo ver gente joven, en este caso vienes de Madrid, vives en Murcia y, y vas a disfrutar de lo que es Málaga es. y San Pedro Alcántara. Además tenemos la feria ahí la semana que viene, ah, espero, la la casa, sí. espero que estéis por aquí. Muchísimas gracias. Soy realmente un ejemplo a seguir y que llevéis el flamenco al mundo entero. Que vosotros que sois jóvenes lo vais a conseguir. Gracias a los dos. Enhorabuena.